Entonces ahora, dejando los ojos entreabiertos, si pueden, vamos a inhalar profundo, llenando de paz nuestro cuerpo, visualizando cómo relajo desde la cabeza hasta los pies. en la medida que suelto las tensiones y le doy permiso al cuerpo de relajarse. En esa medida fui enfocándome en este presente aquí donde estoy suavemente me doy cuenta de cómo está el cuerpo Si noto que hay algún dolor, o alguna parte más tensa, visualizo que le pongo una pomada de paz, paz, a esa parte del cuerpo. y noto que la respiración todavía no está totalmente relajada visualizo esa pomada de paz en mi pecho lleno de paz mi pecho y entre profundo hasta los pulmones. ¿Cómo se siente ahora el ser dentro este ser que soy necesito esconder nada de mí mismo, estoy con el ser, puedo aceptar con sinceridad todo lo que siento, Pouco a pouco, ir acercando-me ser a mim mesmo ou a mim mesma. Como si me acercara a un amigo o una amiga muy querida o muy querido. Ese ser soy yo. En este momento, no tengo ni que trabajar ni ocuparme de nadie más. Ah, este es mi momento para mí. A medida en que me acerco con mi mente, al propio ser, fui entrando en un agradable estado de bienestar. si pudiera percibir aquello que le da vida al cuerpo, esa energía pura, limpia, eterna, que han llamado alma. Conciencia. Ser vivo. Transparente. Sin peso. Diana El alma El alma es un bálsamo de paz. Libre. El alma es brillante, luz brillante, suave pero luminosa. Esta dimensión de conciencia fue más allá de todos los estereotipos, prejuicios, dependencias. Soy solo, luz. Y es como si el alma suprema, la fuente de luz, la energía sutil, pura, de amor, me abriera la posibilidad de sentir la dimensión de seres de luz, de ángeles, de seres, que no hacen sonido, son tan suaves, tan silenciosos, se comunican el idioma de los ángeles ese idioma es a través de los ojos de los pensamientos en esta dimensión de ángeles, de seres sutiles. Todo ocurre en paz. Más allá del tiempo, Los ángeles están más allá del reloj no hay presión no hay fecha límite Ay, total uno de esos seres de luz uno de esos seres puros un ángel está frente a mí su presencia es fresca sutil Su rostro. Cuán hermoso es el rostro del ángel. Una sonrisa natural. sus movimientos y en ese espacio hay armonía porque ese ángel es humilde ese ángel percibe tan <coughs> divino <coughs> sin ego libre de deseos contento Leve. Lemo. Y los movimientos de los ángeles tan suaves y armoniosos nada es brusco es como si hubiera un cuidado natural precio de un ángel cómo se siente el corazón de un ángel es tan limpio es tan divino ama sin límites como ama a Dios por eso es como un toldo protector donde todo se sana libre pero es un ser de amor tiene ese equilibrio sabe amar sin depender porque no tiene deseos Un ser completo percibo el corazón del ángel. suavemente ese corazón del ángel me va haciendo sentir cada vez más segura seguro todo está bien Mente, su mente clara sabia concentrada llena de pensamientos de servicio y de amor de Dios. La mente del ángel nunca piensa basura, nada inútil. una mente tan cristalina como el agua pura porque la mente del ángel está conectada con la verdad No se deja traer por el engaño, ni el pasado, ni el futuro, la mente del ángel es tranquila. concentrada y recibe así los toques divinos del Ser Supremo en esta dimensión de seres puros de ángeles de luz percibo como no tienen ninguna preocupación no hay cargas por eso es como si hubiera alas que nos hacen volar alto, tan alto, porque el ángel está libre de karma. libre de culpa aprendió a perdonarse aprendió a poner un punto final al pasado logró liberarse de la culpa porque las peores cargas no son físicas lo que pesa en el alma Es aquello que la hace sufrir. El ángel aprendió a tener amor por sí mismo, a confiar en sí mismo. Respetar al propio ser, el ángel, ya no tiene dudas de quién es él. Por eso, no tiene cargas y está en paz. Puedo sentir la conexión o relación de estos seres de luz con el Padre Supremo, el alma suprema. Una relación natural, de confianza. De amistad. Una conexión de amor tan profunda, donde no se percibe el menor miedo porque saben cuándo dice es Dios que Dios no tiene ni un solo pensamiento negativo se conecta con Dios con alegría Su pureza los hace tan alegres que es como si bailaran con Dios, el baile de los ángeles. Habiéndome dado esta experiencia pura, divina, angelical, es como si el alma suprema quisiera regresar poco a poco a este cuerpo a este lugar en este momento pero trayéndome conmigo tanta levedad tanta luz Me siento lleno. eso es, soy un alma de paz y para terminar voy a leer de nuestra directora, que ahorita es una profesora que ya tiene 104 años que acaba de cumplir, una persona tan especial y este es un extracto de una clase sobre cómo ir más allá o sea, no quedarse como en lo limitado Dice ahora, el esfuerzo es acercarse a la fuente y para lograrlo hay que intentar ir más allá de la conciencia limitada que uno tiene de sí mismo, que se llama conciencia cuerpo, hasta que al fin se consiga permanecer en un estado de conciencia constante, ilimitado y espiritual que se llama conciencia del alma. Esta es una de las cosas más difíciles de alcanzar para los seres humanos, porque hemos encarnado en muchos cuerpos, hemos tenido tantas relaciones, que la conexión con la fuente nos permite desapegarnos de ese cuerpo y de todas las relaciones que implica. Para lograr esa conexión con Dios hay que desprenderse del apego, pero se debe hacer con amor. Toma ayuda del alma suprema y aprende a desprenderte del apego a ellos. Un shan.